Vamos a bajarlo un poquito En qué año inició la Segunda Guerra Mundial 1939 era contactante Worthy Aquí ven mejor, ¿no? Obviamente En plan de una Aunque haré una cena un poco más compacta, tío Para este es tipo de cosas, de obviamente 1939. Nice ¿Qué emperador Ey. romano legalizó el cristianismo Y puso fin a la persecución de los cristianos? Ha dicho el cristianismo Constantino I O sea... Seguro, me acuerdo del profesor de historia, hermano también conocido nice. como Constantino el, el Grande contar. Ahí lo tiene, ahí lo tiene, el hijo puta ¿Sabes eh? qué personaje histórico es? En verdad por el pelo que me lleva el hijo puta, diría que Newton O sea, pero estoy un poco dudando, ¿sabes? Diría que Newton, digo Newton Isaac ¡Eh! Newton. Hey, ¡Nice! Leonardo, César, increíble La Guerra Fría empezó después de... No hace falta ni que conteste, ¿no? La A, hermano. La, la, la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo estamos, campeón? Eh, Pacterot enorme. Si sí, falláis de la segunda aquí Oscaneo, ¿eh? caneo, eh. en ¿eh? Increíble. Eh. Ah. A través de qué río Africano se alzó el antiguo Egipto. Oscaneo, ¿eh? ¿Cuál es? El Nilo. <risa> ¡Hermano! <risa> no lo he dicho. A ver, esto está gracioso, en verdad. El río Nilo dio... <risa> bueno, bueno, no. una antigua civilización egipcia! Oye, Vais con delay, qué putada. Divina, quién es el de la imagen? Eh, este tiene toda la cara de un simio y de la jirafa. Supongo que de Darwin, ¿no? El Nilo, aro ah, no, de una. ¡Haceros caso! Charles en verdad, qué pena que vayáis con tres segundos de delay, tío. En el año 1969 sucedió un acontecimiento informático 1969. que cambiaría la historia de la humanidad. ¿Cuál eh, es? El internet, el primer PC se inventó antes. Que yo recuerde, claro, obviamente. El internet. O sea, creo, claro. Choño, no sé la Abraham internet. Y va, el, el hijo Puta era, era el Newton. ¿Dónde se inventó la pólvora? Muy fácil, Pirata en el de, el de el Caribe? Caribe, lo dicen. O sea, literal, ¿de dónde, ¿dónde se inventó la pólvora, gente? En China, tío. Literalmente. El internet. Hab... You, you, you, you, no ¿Qué pina que vayáis con Dilei, tío? España. Es gacho telelobo, tío. ¿Sabes qué personaje? <risa> la fea, es? a todas. Eh, Galileo Galilei. Supongo porque Galileo Galilei, o ¿sabes? la frente esa la reconozco en un libro Galileo de historia. Galileo Galilei? Gente, le sabemos a la historia. ¿Barbudo? ¿Sí? <ríe> no, eso <Francisco>. no. <ríe> ¿Cómo es el barbudo? <ríe> es bastante fácil. Washington, no, o sea, porque se reconoce, ¿no? George Washington, leo puta. Sus muelas. ¿Y George cómo fue campeón? Hey. Fue el primer presidente Galileo, de Galileo. El cabrón, Unidos, ¿eh? Increíble. 1789 la frente, por la frente, campeón. En el libro 97. me hacía mucha gracia. Nosotros me meábamos un montón, con ¿Quiénes en esta fueron vaina? los protagonistas de la Guerra Fría? Si no lo no sabéis, os mato, ¿eh? USA and the unit Soviet Russia Fueron Estados Unidos y la Unión Soviética <tose> Ahí está, pues ahí. ¿Sabes Tenéis que saberlo qué personaje histórico es? ¿Quién falla aquí? Arberysten y yo no vea la nariz que tenía, compadre sabe. Es lo de Arcorwas Muchas gracias por darle me gusta al video Mi sí, primo, no, es Arberysten Cuando se creó la primera bomba atómica Ni puta idea, aleatoriamente diré La C... 1945 aleatorio. Uy, ¿quién será? Mm, Interesante. ¿eh? En julio de 1945. <risa> las Qué otra fueron Desarrolladas por Estados pibá. Unidos. Y yo lo sabímos otro que pibá Pero chima, va. O a la leche, ¿eh? no había caído, ¿verdad? El presidente eh? anunció su objetivo eh. de llevar a la Luna a un estadounidense. Fácil, ¿no? Tiene un carete y una dentadura el Kennedy que flipa de caballo, el chaval. De mayo, si no, si no caiga, ¿sí? si, no, si no caigo mal. Sí, tío. ¿sí, pues para a tirarla el inoxima, la ochima. Y tierra, puta el, de el diente te te te de caballo, el cabrón. cabrón o sea, esto es un mar, eh. Le sabéis, eh. ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Cierra la vista! Colón, y yo Cristóbal Colón. ¿Sabéis por qué lo reconozco? Por el, el gorro. Colón. Mano, por el gorro. Cualquiera. Como en hace cualquiera. Raro, la famosa heroína Juana de Arco. Bastante fácil. 200 Wars. Es que esto es bachillerato todavía, ¿sabes? Creo. Creo bachillerato un poco, ¿no? En la guerra de los 100 Guapo, años. Ah, tío. Aro, aro, aro. En verdad hay, hay gente que cree Trump que no es que Considerada la capital del imperio inca. Quien falla lo mato, ¿eh? El rey de... Oye, Cuzco, el emperador. Cuzco, Perú, churra. De uno. O sea, del tirón, bro. La ciudad de Cusco ubicada no, en Oh, eh, le sabéis, le sabéis, esa es. Sabéis. ¿Sabes qué personaje histórico es? De tiene un ¡Un Nicolás Tesla. Literal, <risas> Pachero, cabrón. No se parece un poco. Tesla. Eh, eh como le sabéis. Se parece a. a Store, se loco. El inicio loco Literal, de la eh caída del eh, imperio de Occidente. Eh. 476. O sea, antes de. Sí, antes de, sí, sí. Ahí va, eh, le de sabéis Cristo. De una, sí, le sabéis ¡Eh, el lobos! <ríe> eh, aquí, aquí lo tenéis, ¿no? Poner ¿no? el 45, creo, o sea Lo ves, creo que fue en el 45, creo Si mal no me equivoco, por supuesto en 45, ¿no? Estaba relacionado con lo de antes, qué gracioso, tío Eh, Unidos, un mola acto sección, tío, Harry mucha alegría, Sermon. hermano Qué guay, tío Acabo, acabo Acabo con esa... Eh, vale, Rima Guarra, 1969, ¿no? A ser el 69, bro, ni Lastro. Ayer, en el 69, en 69 Llegó ayer, ¿no? ¿Cómo que llega ayer, coño? ¿Sabes qué personaje histórico es? Espérate, porque he canalizado un par de cosas, lo siento. O sea, en plan, he canalizado un par de cositas. La pluma. La pluma está... Fu está en el... Perdón por haberlo pasado porque me hace temblar, ¿sabes? Creo que es Pizarro. Creo que es Pizarro. Mi papá no, creo que Pizarro por la pluma O sea, por la pluma y el gorro, realmente, creo Por eso lo he parado, eh, perdón, porque estoy dudando Pero es rollo, eh, Ali, Ali No, creo que es, creo que es, eh David Pizarro, ¿no? Creo El man, ¿no? Creo que sí Francisco Pizarro. Eso, yo he dicho David, Francisco Pizarro me... Bueno, en verdad sería como el bien y el mal de Berlín por, por el, el coro, de gorro, campeón frontera, Por el gorro lo sé Eh... La verdad es que supongo que en el 61 De 61 al 89 La A, ¿no? entre En el 89, aro, aro, aro 1929, Pero la cosa está en que Veis aquí como Muro te jode, ¿no? En plan, ya me entendéis, te lo pone, la ¿no? La C, sea no, era la A, ¿eh? De una Estamos a comer de este tipo de, ¿no? de cosas Si falláis César Augusto no vea, ¿no? ¿Cómo tiene lo tuyo, oh, puta? La lía, la lía, la lía, la lía la la César Augusto, ahora César Augusto Al César lo que es del César <risa> Literal Este año llegó Cristóbal Colón a América Si falláis os mato, eh 1492, güente Literalmente Si falláis os mato, eh ¡Ey! Esa, a él es sabemos, esa sabe, es, esa Me cogí de, de, si te de tecla, no pasa videos, nada, campeón Yo no, me lo no Eh, espera, bro Ah, oh, vale Eh Joder, piensa, primero bachillerato Beppe Lázaro, vale, es igual a Napoleón Bonaparte, ¿sabes? El pequeño más Napoleón, man, ¿sabes? Puto francés, Napoleón Bonaparte, ¿sabes? Le reconocemos por, ¿sabes? Se toca la tetilla, el pezoncillo por aquí, así... Cheese, ¿eh? Cheese. Increíble, Napoleón... No, no sé, eh. Creo que sí, man. De nada, todos nada, todos hemos acertado, ¿vale? Hijo, puta, mira... El un nombre sumuelo. correcto es... Napoleón Bonaparte. Tío puta, eh. Es que nos jodió, digo. ¿Cuánto duró de... la Revolución Francesa? Eh... Creo que eran 10 años, creo. Ay, es que hay de todo. Bueno, en verdad. Tuvo una duración si lo acierto más todo, más creo que ha sido por la puerta. 10 años, 10 años no va a de una. Buenísima. Están guapos tus kilos. Puedo preparar para los fines de semana, ya tío. Sabemos, si mola. Este año el hombre llegó a la luna. Pero ¿quién fue el primero lo Lo acabo de denunciar hace dos segundos. Ni las troncojones de una. O sea, si falla... Si en verdad. He de decir que aquí, esto es un poco... Era el Neil Armstrong. Es un poco trampa. O sea, yo creo que aún... Ahí va el Neil Armstrong. Creo que actualmente Neil Armstrong... O sea, nunca pisó la luna. Fue un montaje, ¿sabes? De una. En plan, de todos, ¿no? rollo Estados Unidos es el primero en llegar a la luna. Creo que es eso. Ya después no te quita tú que no hay un poquito ahí, ¿no? Todos. O sea, literal. Neil Armstrong, que también fue claro. O sea, es que... Eso voy, el ¿sabes? El ¿sabes? Hay un... una, ¿sabes? La Había ahí un... De una, Había un montón de puto discordia entre la peña. ¿Quién descubrió la penicilina Hermano, no me joda, qué triste. Marie Curie, pero en este caso diré Fleming, loco. Tristemente, su marido. Literal, qué pena, eh. Hasta uno, campeón. Dicho, Gracias, campeón. El eh, iSub, Hijo puta, tier fleming. Gracias, campeón. ¿Sabes por eso me he habitado. ¿Qué personaje histórico es? Escúchame, si no sabes que eres Mozart, compadre. No era que tener lo tuyo, ¿no? Ey, eh, tócamela, ey, man. Un Mozart. Ponte el El huérfano Amadeus Mozart. Mozart Hostia, la leche. ¿Quién formuló la ley de gravitación universal? En serio, o sea, escúchame, Quiz Cultura, me vas a poner esta pregunta, concha tu madre, Newton, tío. O sea, Newton, los Newton, <risa> ah, <no. risa> hermano, que está si alguien la falla Comenta para matarlo, cabrón. <risa>